Hola a todos nuestros seguidores en YouTube, muchas gracias por darle like a todos nuestros videos. Les doy la bienvenida a esta nueva sección que se llama Don Arenoso, que como su nombre lo indica, esta sección ha sido creada para generar crítica, temas de discusión y controversia. Saquen sus cuadernos, hagan grupos de a tres y empecemos. En esta primera entrega quiero traerles a ustedes una inquietud que me ha surgido durante todos estos años de vida, desde que estuve en el colegio. Pues bien, nuestro deber como ciudadanos está en aprendernos el himno nacional, saberlo cantar, entonarlo muy bien y, por supuesto, ponerse de pie para cantarlo. ¡Oh! ¡No! Un momento, antes de cantarlo, quiero hacerles una aclaración. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ya! ¡Es el himno nacional! Oh. Ya soy un buen colombiano, ya me puedo entonar el himno nacional. Oh, he de sentirme bastante orgulloso por eso. Quiero contarles una historia muy bonita que me sucedió a mí hace varios años, cuando estaba en el colegio, o sea, hace años luz. Sucede que en aquella institución, que era nacional, estatal, oficial, como ustedes la deseen llamar, se nos obligaba a aprendernos el himno nacional todas sus once estrofas, desde que llegamos en lo que muchas madres y padres conocen como primer de bachillerato pero generalmente todos los que somos de nuestra generación lo conocemos como sexto empezamos a aprendernos el himno nacional fue básicamente una materia que se nos dictaba para aprendernos las estrofas nos obligaban a declamarlo en frente de todo el público Varguitas pase y declame la estrofa número 5 del himno nacional obviamente no todos nos sabíamos las estrofas unos se sabían unas, otros se sabían otras. En mi caso personal, y modestia aparte, me aprendí seis estrofas. ¿Y qué pasó con las otras cinco? Las otras cinco te solía confundirlas una con la otra, o en algunos casos confundía unas estrofas con las estrofas del himno de Cundinamarca, o con las estrofas del himno de Facatativá. producto de ello nacía un hermoso adefecio de himno. Generalmente, cuando uno pasaba y declamaba el himno nacional, había un profesor con una tabla y lo calificaba a uno entonación eh, memoria y sobre todo y más importante el riesgo a quedar en ridículo producto de esos seis años de estar declamando el himno nacional en el colegio durante todos los días de bachillerato me surgieron varias dudas sobre todo al final del bachillerato una de ellas fue ¿por qué entonar el himno nacional? otra fue ¿Cuál es la historia del himno nacional? Y otra más importante, ¿qué carajos dice el himno nacional? Pues bien, en esta sección me voy a dar a la tarea de investigar ¿Quién creó el himno nacional? Si hay antecedentes de otro himno nacional y sobre todo y más importante, ¿por qué es el himno nacional de Colombia? Nos encontramos en las calles de Facatativá. Y hoy vamos a ir a la Universidad de Cundinamarca a preguntarle a los estudiantes que saben del himno nacional. Bueno, vamos a preguntarle a los chicos de allá, ¿qué saben del himno nacional? Vamos a ver qué nos dicen. Hola muchachos, ¿cómo están? Muchachos, les queremos hacer tres preguntas del himno nacional. No, ¿No? pero son fáciles, no son difíciles. Oh, por Dios. Terrible, terrible. ¡Huyen, huyen, por Dios! Queremos hacerles unas preguntitas. sencillitas, facilitas, rapiditas, si ¿Sí quieren participar. Gracias. ¿No? Vale, listo. ¿Baila? La gente que diga, oiga, yo así le respondo lo que se quiera, Así de una, yo le respondo, ¿qué es lo que quiero que yo le responda? No, el libro nacional lo de gracias. Como lo pudieron notar, algunos estudiantes de la Universidad de Cundinamarca no quisieron responder nuestras preguntas frente al himno nacional, ya sea por miedo, por pereza o porque simplemente el tema ya no les interesa. Así que en este momento he decidido ir al parque principal de Facatativa a preguntarle a la gente qué opina sobre el himno nacional.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 Empecemos desde el principio, y espero me tengan un poquito de paciencia con esto, pero vale la pena hacer un pequeño feedback. Como todos los colombianos sabemos, en 1810 Colombia declara su independencia de España tras los hechos ocurridos el 20 de julio de ese año, en la capital del virreinato Santa Fe, o bien conocida como Bogotá. Tras estos hechos muchos americanos residentes en el territorio empezaron a armarse de valor y a rebelarse contra el yugo español. Muchos de ellos murieron siendo fusilados o incluso muertes mucho peores, se les acusaba de traición al reino español. Tras estos eventos, el pueblo vivió un periodo conocido como la Patria Boba, en la que básicamente los españoles volvieron a tomar el control del virreinato y se volvieron más porquerías que antes. No fue sino hasta 1819 que ese territorio logró emanciparse por completo gracias al venezolano Simón Bolívar y su ejército libertador. Es entonces que estos territorios, ahora independizados, pasan a llamarse la Gran Colombia. Luego de perder territorios en los años siguientes por las imbecilidades de algunos mandatarios y de cambiar de nombres tantas veces como fuese necesario, hacia los años 1836 es cuando este territorio se termina conociendo como República de Colombia. Y es acá donde empiezan a aparecer los primeros símbolos. Toda esta historia para llegar a los himnos, y es importante mencionarlo porque de algún modo la siguiente información tiene relación con la historia de emancipación del territorio. En ese periodo se habían hecho múltiples intentos de himnos para la un infante, en todo sentido, Colombia. A pesar de tener tantos intentos, las personas de esa época rechazaban los himnos o porque no les gustaba la letra por ser poco entendibles o porque no les gustaba la música. No fue sino hasta el año 1850 que un costeño, un tal Rafael Núñez, tuvo el acierto. Pero este señor no se levantó un día y dijo, oh, voy a escribir el himno de Colombia. No, en esa época... Cartagena cumplía años de ser la primera ciudad independizada, entonces Rafita simplemente tomó su pluma y papel, vio por las ventanas de su enorme casa en su ciudad natal y comenzó a escribir un poema, o una oda dedicada a la ciudad de sus amores. Entonces, el himno en sus inicios no era tan himno, sino más bien un poema dedicado a una ciudad. En 1850 se publicó el poema en el periódico La Democracia y se declamó en público en las celebraciones de la independencia de Cartagena de ese año. La música vino después, sabemos que la hizo Oreste este un italiano que se vino a vivir a Colombia, pero él no se levantó tampoco una mañana y se dijo a sí mismo, oh, voy a hacerle la banda sonora a este país. No, sucede que quien la encargó, quien le encargó musicalizar el pequeño poemita de Núñez fue un actor y director bogotano, José Domingo Torres. Don José quería musicalizar el poema para la celebración de la independencia de Cartagena en 1887. Es entonces que, por encargo de don José, don Oreste se sienta en su piano, en su hacienda en el Nilo, por Dinamarca, toma unas hojas, una pluma y comienza a componer la música del poema de Núñez. Luego de terminar la música, Oreste hizo la presentación en público en noviembre de ese año en la Escuela Santa Clara de Bogotá. El presidente Núñez se enteró que alguien le había musicalizado su poemita y supo que la canción tuvo mucho éxito y fue entonces cuando organiza un evento en la, en la que prese se presentaba esa canción como el himno nacional. Se realizó el 6 de diciembre de 1887 ante la presencia de ministros, congresistas, altos dignatarios, mandos militares, embajadores, cónsules, comerciantes y banqueros. El himno se interpretó en su totalidad por una gran orquesta y un coro de 25 voces. Luego de la presentación, el himno se adoptó como símbolo patrio en todo el país. A raíz del éxito tan tremendo que tuvo el himno, en 1910, para la conmemoración de la independencia de Colombia, el músico Emilio Murillo realizó la primera grabación del himno en un estudio musical de Nueva York del grupo Lira Antioqueño. Luego, en 1914, se hizo la primera grabación local, lo que permitiría que el himno se distribuyera en todos los rincones del país con la promulgación de la Ley 33 del 28 de octubre de 1920, se declaró oficialmente como símbolo patrio el famoso himno nacional de Colombia. En 1933, el músico José Rosso Contreras le dio mayor formalidad a la musicalización del himno, y es aquí donde él creó las transcripciones para la orquesta sinfónica que son las que se interpretan hoy en día. Y bueno, a partir de la ley 188 del 17 de julio de 1995 se volvió obligatoria la difusión radial y televisiva del himno nacional a las 6 horas y a las 18 horas para que el himno se volviera parte de la cotidianidad de los colombianos. El poema de Núñez, o el himno, básicamente habla sobre las guerras, el libertador Bolívar, los andes, la independencia de Colombia, en San Mateo, madres llorando sobre las lápidas de sus esposos asesinados en las guerras, de Nariño traduciendo los derechos del hombre y básicamente habla del país y por todo lo que había venido pasando en sus primeros años republicanos. Si me lo preguntan, es un himno hermoso en la parte musical. Pero la letra es la que me parece triste, deprimente, un poco fuera de lugar para el que se supone era un país recién formado. Pero bueno, esa fue la visión de Núñez. A fin de cuentas, es un himno y pues bueno, todos lo estamos cantando, todos le hacemos el honor y pues es un símbolo patrio. Entonces, pues básicamente ese es el himno de Colombia y esa es la historia que quería contarles respecto al himno de Colombia que si las estrofas son muy largas pues bueno eso ya es otro tema de discusión básicamente la música del himno nacional se acopla a todas las estrofas y pues cada estrofa viene a ser eh, una historia que se cuenta de todo lo que se trazaba en el país en esa época en lo personal pues es una historia un poco antigua, pues eh, es una historia que, que está, digamos, para mí, está mandada a recoger porque pues obviamente habla mucho de los libertadores, habla mucho de lo que sucedía en el territorio nacional en el siglo XIX, pero pues dejó por fuera muchas cosas y, y creo que es un poco desactualizado, pero bueno, a fin de cuentas y para no ser tan ofensivos porque yo sé que hay mucha gente que se va a ofender con lo que voy a o con lo que dije o con lo que voy a decir es un himno bonito es un himno bonito hasta cierto punto pero bueno eh, este fue básicamente el, el contenido que quería compartirles bueno mi gente ya hemos escuchado la opinión de varias personas que opinan al respecto del himno nacional como pueden darse cuenta unos no están interesados en el tema, mientras que otras personas realmente sí les interesa. ¿Pero qué pasa acá? ¿El problema de quién es? ¿De la gente? ¿Del gobierno? ¿De quién es el problema? Realmente el problema viene a ser de la gente, de la falta de interés que la gente tiene en el himno nacional. Y así concluimos este hermoso y primer capítulo de Don Arenoso. Los esperamos a la próxima. ¡Hasta luego! Marte, sí